Eh, hace años, eh, y cambiando canales sinceramente, me llamó la atención que estaban dando un programa de música de rock, ¿verdad? Como tal. Este, y después me quedé viendo poco a poco lo, los programas que estaban dando. En aquel entonces eh, existía la famosa teleguía, Estoy yo marcaba en la teleguía que en aquel entonces era un, una revista física y yo marcaba los programas que me llamaban la atención. Entonces, desde ahí, puede ser hace más de 10, 15 años, si no me equivoco, pero de ahí fue donde empecé a averiguar un poco más sobre el canal Who's No, no tanto no. O sea, sí, sí sé que, que tiene buena trayectoria, pero no que tenía 40 años. Mi nombre es Jairo Molina, eh, tengo 35 años, eh, soy ingeniero en sistemas, entonces digamos que tengo que trabajar a veces hasta la noche, madrugada, ¿verdad? Y ese hecho de trabajar largas jornadas me permite, digamos, poner canal 15, tal vez dejarlo de fondo, eh, si hay música, lo que fuera, digamos, yo soy muy apasionado a la música, entonces... No me importa dejar el canal puesto X cantidad de horas, que yo sé que la música es, es muy buena. Entonces, es como mi relación. Si yo trabajo o trabajo muy tarde, el canal va a estar siempre puesto. La variedad y que es un canal completamente nacional, ¿verdad? Ahora eh, hay mucho... Los canales nacionales son muy tóxicos. O sea, vos ves mucho, mucha cosa negativa canal UCR no. Ahora vos ves en, en todos los canales, programas, si no es violencia, eh, tiene que ver con sexo. En, en este, lo que me permite es más que todo como relajarme, o sea, tal vez que yo trabajo las 8 horas y pongo el canal, yo sé que va a estar puesto que no me va a molestar para nada. Pero sí tengo ya como días específicos para ver ciertos programas especiales, por así decirlo, entonces yo sé que por ejemplo los lunes o los sábados eh, desconecto lo que estoy haciendo para ponerme a ver, no sé, Pandemonium por ejemplo. Eh, o a veces que dan anime, hay una, una franja de anime, entonces a veces dependiendo de cuál sea, me pongo a verlo también. O también eh, los programas de música progresiva, que hay unos muy muy buenos. Eh, ópera, que me llama mucho la atención, música instrumental, música de mundo. Eh, programas nacionales, ¿verdad?, reportajes, eh, turismo también, entonces eso me llamó la atención y el principal es Pandemonium, ¿verdad?, porque... Digamos, es el, la música mía, por así decirlo. Los programas asiáticos, ¿verdad? Que dan una, una variedad de, de, de reportajes muy interesantes. Pues música por inclusión, ¿verdad? Eh, yo antes sí lo veía mucho también. Me, me llamaba la atención porque invitaban bandas nacionales, le dan esa exposición a las bandas que tal vez uno no, nunca había escuchado. Y hasta ese momento que están tocando, uno ya le llama la atención, empieza a buscar ahora en redes sociales, a buscar a la banda, si hay conciertos, etc. Ahora en Canal 15, ¿termina Pandemonium? O una de dos, o dan música eh, progresiva, o un concierto de música instrumental, o anime, y eso me llama la atención, entonces de una vez me quedo viendo el canal hasta que ya me vaya a dormir, ¿verdad? tanto el canal como los programas que he visto me han permitido crecer en el sentido digamos de conocimiento de, de bandas en el tema musical.